Hola, en este video vamos a ver cómo realizar tu curso de capacitación Evolución de la Evaluación de Competencias en Tech21. Nuestro primer paso es entrar al portal de mytech.itesm.mx. Una vez dentro del portal, en la búsqueda de aplicaciones busca Success Factors o búscalo en tus favoritos. Una vez que encuentres la aplicación, da clic en ella. Una vez que carga la página de SuccessFactors, hay que ir a la esquina superior izquierda y cambiar el menú de inicio a Mi Aprendizaje. Dentro de la sección de Mi Aprendizaje, desplaza hacia abajo tu cursor y busca la opción de Oferta de Desarrollo. Ahí escribe la clave del de curso de evolución de la evaluación de competencias, que es doble y latina, punto, 3, punto 5, Punto 0.312 punto y da enter o da clic en el botón de buscar encontrarás que es el curso que te aparece de forma predeterminada al inicio y puedes empezar con el curso dando clic en el botón de iniciar curso te abrirá una nueva página y es importante que tengas tus ventanas emergentes habilitadas en caso de que te salga un error y puedas habilitarlas simplemente para volver a abrir el curso Da clic en el botón de iniciar nuevamente. Una vez que termines tu curso de capacitación, asegúrate de haber completado el 100% del mismo y una vez que lo termines, da clic en el botón de inicio de capacitación para revisar en la sección de My Learning History que tu curso haya sido correctamente acreditado. Recuerda que cualquier cosa, en CEDIE estamos con mucho gusto para apoyarte. CDE siempre cerca de ti.